Gracias, doctor. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Yerjan. Hoy voy a compartir con ustedes alguna preocupación con relación a lo que se está dando en el tema de la transición. Y quiero compartir de inmediato la parte de la disposición del, del presidente Danilo Medina que envié a producción en la que se registra las designaciones de las comisiones y en la que se les autoriza a los diferentes ministros instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado y a los funcionarios para que trabajen juntos con las comisiones de las autoridades entrante En esa parte se espera y dice al final se instruye a los ministros directores generales de organismos centralizados y descentralizados del Estado y a los titulares de las demás instituciones de la administración a favorecer una transición diáfana, bien organizada y a poner de su parte, junto con las demás comisiones que se crearan de las autoridades entrantes. Traigo esto como para que recordemos ese momento, ese espacio. Aquí en San Francisco de Macorís, desde luego hay direcciones, hay instituciones centralizadas y hay instituciones descentralizadas. Y hay directores en esas instituciones, tanto regionales como directores provinciales. Pues el Partido Revolucionario Moderno, en la facultad que le asiste como partido ganador, en la estructura de campaña y la estructura de su presidente, se formaron subcomisiones de transición. Se fue a la gobernación, la gobernación envió a cada una de esas direcciones la disposición de que fueran atendidas estas subcomisiones de transición que fueron conformadas. Esta disposición de la gobernación se llevó, eh, la, la enviaron a todas las oficinas de direcciones provinciales y regionales, instituciones centralizadas y centralizadas. Por nuestra parte, les entregamos a esas subcomisiones una identificación, un documento del partido que lo avalaba para asistir, y ponerse de acuerdo con esos directores para que ellos también a su vez asignaran comisiones para establecer un proceso de transición. Ah, vaya la sorpresa. La mayoría de las instituciones de San Francisco de Macorís, sus directores, atención a eso, a esto, se están oponiendo. La mayoría de ellas buscan trabas burocráticas, no han conformado las comisiones de transición y se están oponiendo a este proceso. Algunas nos dicen que, debe, que debemos de tener el permiso del ministro o dirigirle una carta al ministro para que luego el ministro otorgue ese permiso para que se puedan ejecutar estos procesos de transición. Una simple eh, burradas, si se puede decir, un exceso de poder, tratando de manipular el tiempo, porque esto solamente es una manipulación de tiempo, tratando de ganar más tiempo, yo no sé para qué. Porque en este proceso de transición lo que se debe de facilitar eh, las iniciativas de este preciso momento, de este proceso, para que las nuevas autoridades puedan tener sus responsabilidades bien claras, puedan tener también sus funciones algo encaminadas y que los planes de Estado no se detengan. El país continúa. Los planes de Estado deben de continuar. Hay que seguir con el Estado. Hay planificaciones para el 2030, para el 2025, para el 2040, que eso debe de continuar. Entonces Hay instituciones también que son muy sensibles. Hay instituciones que son muy delicadas. Y todo esto debe de facilitarse para que el tren gubernamental pueda continuar con los objetivos que se ha planteado de acuerdo a la planificación del desarrollo dominicano. Estamos buscando por nuestra propia cuenta asuntos de nóminas, asuntos de de puestos de importancia y también administra asuntos administrativos internos. Porque también se dan muchos eh, conatos de grandeza y de creerse que son los dioses y de creerse que son los mejores. Y hay instituciones que hay dioses ahí dentro y no asimilan que hay un proceso de transición. Todavía no lo entienden. Entonces Yo desde aquí Les invito A que faciliten el proceso El país no puede detenerse Y hay que tener Buenas intenciones Para nuestra, para nuestra nación Porque nos atañe a todo Otra cosa que envié A producción Fue algo que salió de aquí ayer Y me refiero ...a la página de Telenor. Esa noticia que salió de aquí... ...anuncian... Eh, ...denuncian... ...excluyen dirigentes del PRM... ...para nombramientos... ...en nuevo gobierno. Dice la parte, dice Yerjan, la antigua... ...mi compañero que está aquí. Pero ponen la foto... De uno de los diputados más decentes que nosotros tenemos a nivel nacional. ¿Por qué pusieron esa foto, ¿Y ponen la foto de nuestro senador electo, Franklin Romero? ¿Quién publicó eso? ¿Qué noticia? El, Telenor. ¿Qué página? Ah. Telenor. Todo el tiempo que he trabajado con él, siempre reclama la participación de todos. Y tenemos un protocolo para eso. Esto no es al azar. Hay un protocolo bien amplio de todas las personas que deben de estar ahí. Pero eso es un asunto interno de nosotros. Es un asunto de manejo interno. El protocolo dice que la dirección que coordinó la campaña y el presidente del partido son los que dirigen esa comisión. Ahí debió de estar también la foto mía. Porque yo dirijo también esa comisión aquí en el municipio. Y ahí deben de estar también, de acuerdo al protocolo, todos los diputados, electos y no electos, y todos los alcaldes, electos y no electos. Pero exactamente, ¿qué es lo que dice la información? Que excluyen... Que excluyen... Dirigentes. Dirigentes. Aquí no se ha nombrado a nadie todavía, absolutamente a nadie. Apenas estamos en el proceso de conformación de las comisiones y también de recepción de solicitudes en cada una de las demarcaciones geográficas que tenemos. Nosotros tenemos aquí 19 zonas que tienen presidente, que tienen coordinadores, que tienen secretarios. Esas personas están recepcionando todas las solicitudes de cada uno de los compañeros. Y todo eso se va a ventilar en la Comisión Municipal y luego en la Comisión Provincial. Y apenas hace 16 días que se ganaron unas elecciones. Aquellas voces interesadas y aquellas voces desesperadas, si no están en el protocolo no tienen por qué razón estar. Si están incluidas en el protocolo, entonces pida que se le incluya. Tampoco hay una cortina de hierro para impedir lo contrario aquellas personas que nos puedan ayudar por su perfil por su vocación por su profesionalismo la puerta también está abierta pero hacerla de una manera de equidad y desde aquí digo también que la parte regional no incluye solamente a San Francisco de Macorís una dirección regional 235 que aparezcan hay que tomar en cuenta Samaná hay que tomar en cuenta Anagua también y lo mismo la provincia hay que tomar en cuenta a Barraquito, a la cola, el Guineal, hay que tomarlo en cuenta porque también son de la provincia. Es decir, que hasta el momento estamos tratando y seguiremos tratando de ser lo más equitativo posible con hombres y mujeres que hay ahí que no se venden y que no se compran. Pero hay que preguntarle a Franklin entonces a Olmedo, si Yo, yo particularmente me siento, me siento mal por esa publicación porque después que usted riega el humo o riega el hedor es difícil volverlo a recuperar ¿cómo comparar esas dos personas con lo que está supuestamente eh, sucediendo que no es verdad lo que se expresa en esa denuncia y todo tiene su tiempo debajo del sol estamos trabajando y seguiremos haciéndolo bien muchísimas gracias Gracias a Fulvio Oreña por el comentario Vamos a continuar. Yo, escúchame eh, amado sí. Como quien hace la denuncia, la foto no yo no esa, esa parte no la elijo yo Lo de la fotografía, como yo no mencioné nombres Pero como si sí fui yo quien responsablemente hizo la denuncia Y el compañero Fulvio con todo su derecho dice que no es verdad eh, Entonces yo voy a revelar más, más información Y es específicamente de que la comisión de evaluación que se está llevando a cabo dentro de a lo interno del PRM, así como tú lo has dicho, a lo interno del PRM están dejando fuera a quienes tienen que estar ahí, según el propio reglamento del PRM que yo lo presenté aquí ayer y según el, el último que se envió donde se ampliaban las comisiones tanto provinciales como, como municipales, porque debían incluirse ahí a los candidatos. Les a los invito a esa persona que dicen eso, que presenten la denuncia en todos los medios del país, que la presente. Y luego nosotros presentaremos la de nosotros. Bueno, entonces es lo que te digo. La información que yo tengo es de que sectores corrientes, pues yo le explicaba aquí ayer de que hay corrientes en los diferentes partidos, unos son de Olmedo, otros son de Franklin, otros son de, de José Luis Rodríguez, otros son de Nicolás, y, y así sucesivamente, y entonces hay grupos de esos que han, lo han dejado fuera, y el reglamento dice que a los, a los electos, y así como también a, lo, a los que formaban parte de la campaña, está el nombre ahí, yo lo presenté aquí ayer, de quiénes son los que deben conformar esas, esas comisiones, y hay muchas que no lo están invitando a las reuniones, y están tomando decisiones sin, hay, sin incluirlo hay, en la información ahí hay un que error tiene. lo hay que dos quisiera comisiones. es que Olmedo y que Frank y que Nicolás y que José Luis y que Eriten ahí hay un error por falta eh, de conocimiento eso, por falta de conocimiento y que eh, eh, Fulvio responda que está respondiendo aquí ahí hay un error por falta de conocimiento hay bueno. una comisión que son de transición hay una comisión que son de recaudar datos de solicitudes que son cosas diferentes y hay bueno. comisiones municipales y hay comisiones provinciales. En y oficina, se hacen públicas. Yo tengo los documentos. ¿eh? Se y hacen... Después públicas de la pausa la voy a buscar. Y se invitan públicas. Ahí está una invitación o, a de a hoy. Está y no puede llamar. Ahí, Ahí hay, hay una de invitación si no de hoy hecha en WhatsApp, en el comando del WhatsApp, pública. Yo Pero que solamente que... pueden ir las personas que dice el protocolo yo quiero no que José que Luis Rodríguez ojalá José Luis Rodríguez del PRM pudiera comunicarse con nosotros Ten, eh, ellos son lo, los que se están quejando y los Diferentes grupos, yo, estoy, yo estoy mencionando nombres ellos son lo los que, que se están quejando si, yo estoy mencionando nombres. No, pero yo te estoy preguntando. No, pero yo estoy mencionando nombres. No, yo estoy diciendo a ellos que llamen al programa y que nos digan si ya han participado de todas las reuniones porque pero hay una ese, queja. Ese, ve, tan no queja. No, yo quiero que me digan. Tan así es, que hay documentos que se le van a entregar a un grupo de corriente del PRM exigiéndole que se incluyan a esa gente. Están ahí bien, los documentos. Vamos, ¿taremos ¿taremos vamos a una llamada. Adelante, Ojalá buenos días. alguien me pueda llamar. <ríe> buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, todas? bien. ¿Quién sí. nos habla? Juan Duarte, de este lado. Ahora, Saludos. adelante. Sí, yo creo que a veces antes de tirar el comentario, primero mm -hmm. tiene que pensarlo bien. Porque a veces la gente o la persona o los comunicadores, para correr chivas de redes, hace algo que todavía tiene que investigar bien. Porque aquí, local San Francisco Macorís, todavía lo de arriba. No lo han nombrado. Y yo siempre he dicho que primero lo de arriba y después lo de abajo. Y si alguien habla y si dice algún comentario, es porque no tiene información. Y tira la información sin pensar, sin, sin investigar. En mi oficina porque aquí hay personas no, que aquí los presidentes del partido, como estas dos figuras, todavía ellos no han podido nombrar a nadie. Aquí no han nombrado a nadie yo creo que si alguien habla y tiene que decir algo primero tiene que pensarlo reunirse con los de arriba antes de decir algo para que la población sepa que todavía aquí existen hombres y mujeres serias y serios como va primero el presidente del partido que es Luis Abinader que ha nombrado dos o tres allá arriba y los que todavía aquí no han hecho nada no han nombrado gracias a amigo para tirar esa puya así tan directa. gracias amigo no se está hablando gracias, de nombramiento. Usted se equivocó, usted está, está, está desinformado. Eso es un chisme. De lo que se está hablando es, un chisme, es de la... Que comisión. se da en todos los partidos. Pero déjame Que, no, por déjame que no a la gente. No poner nada. Gente. De lo que se está hablando aquí es de la, de, de, de la conformación de las comisiones. Por ejemplo, el reglamento dice que en esa comisión tenemos que estar Amado, Carolina, Fulvio y yo. Dice el reglamento, por ejemplo se supone que no se pueden hacer un ellos que lo demuestren ellos que lo demuestren que vengan aquí y lo demuestren igual, están así señores, que yo, lo que digo aquí yo no dejo que nadie me desmienta en un momento yo denuncié en este programa que Olmedo Cava mi amigo Olmedo supuestamente estaba amenazando a los compañeros de, de, de, del PRM con que él era el que iba a tener los nombramientos y los otros diputados no Dijeron que eso, es que campaña. Campaña, eso es discurso de campaña. Eso, hizo? de campaña. El eso es discurso de campaña. Eso son instrumentos de campaña. Todo Rodríguez, eso es chisme. Todo José eso José es chisme. Eso no el, contribuye a no nada. Eso no contribuye a nada. Aquí hay problemas graves para estar chismeando <risa> <bien>. con porquería. <risa> no, eso es No, son chismes sin valor. Sin embargo, José Luis Rodríguez allá en se lo dijo a él. la provincia se despedaza, están chimeando. Yo veo que ese video que está por ahí. Yo lo presenté. Está ahí en el, el video, pero esos son recursos de campaña, hermano. No importa, hermano. pero él lo dijo delante, de, él, de, lo dijo delante de ti. Esos son yo, recursos no lo de campaña. Son recursos de campaña. Yo estaba ahí cuando él lo dijo. Son recursos de campaña. Yo voy buscar ahora el reglamento. Simplemente. Entonces me mi tema, ah, sí. Entonces, sí. Para entonces, entonces no fue. Bueno. Entonces Oye, no puede. Son recursos de campaña, simple. Y, da, y, y llanamente vamos, vamos a ver lo que dicen nuestros amigos pues... a través del WhatsApp bueno, son? <risa> son, lo que tienen que hacer es mentirme al menos a, a que, que llame, que llame. A un grupo una de llamada. vamos a ver si está quien está con nosotros, adelante, buenos días buenos días, buenos días ya, ya ya, baja, baja, baja, sinceramente ¿Cómo que baje oye, este, no. yo, mira yo por no, ejemplo, no estoy inscrita en ningún partido y defendí y voté por el PRM estoy esperando que Fulvio se, se suba a lo, a lo alto, para solicitarle un trabajito al hijo mío, porque bastante preparado. ¡Ah! Qué es esto? Y yo no estoy ah, en partido, siempre defendido lo bueno, lo Es que el el cama, hay no hay cama. Hay compromiso así, con la ejemplo, calle de Yo no estoy en nada, no hay, Yo voy a buscar el reglamento. No, no hay, hay cama para tanta gente. Yo lo mejor para nuestro país. Muchas gracias.